Bueno, el título de la charla que la habréis visto son Nuevas herramientas para proteger la naturaleza, la ley del ecocidio y Madrid Zona Cero para el Cambio. Entonces, tenemos a José María Sendarrubia, que va a presentarnos este proyecto de Madrid Zona Cero para el Cambio. Él es licenciado en fotografía por la Universidad Autónoma de Madrid. Y es especialista en espacios naturales protegidos. Eh, su actividad está íntimamente ligada a la divulgación y la educación ambiental que lleva décadas con esto, haciendo cosas muy chulas. Y os invito a ver su página, porque tiene proyectos muy interesantes, por aquí por Madrid. Y bueno, ahora mismo es responsable del área de medio ambiente de la asociación Centro Trama desde el año 2008, desarrollando proyectos en este ámbito como el Parque Vivo y la tierra que nos cuida. Actualmente es coordinador del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, pero también ha colaborado con múltiples ONGs, ha impartido cursos, talleres, sobre botánica, ornitología, fotografía, tiene un buen curso también, eh, espacios naturales y demás. Eso poco. Y luego tenemos a Maite Mompo, que es la que nos va a presentar la campaña Estopecocidio. Ella es directora de la campaña Estopecocidio en lengua hispana, es licenciada en Derecho, escritora, eh, marinera ha sido profesora y está especializada en ética ecológica, sostenibilidad y educación ambiental. Y tiene una larga trayectoria de trabajo en derechos humanos, paz y medio ambiente, en colaboración directa con numerosas organizaciones, como trabajadora voluntaria y activista a la Parque de dedicado Gran parte de su vida dar charlas y conferencias. Todo este tema medioambiental. Así que bueno, os voy a dejar con ellos, que os cuenten un poquito y luego. Pues para que tengáis dudas o comentéis lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias, Ursula. Bueno, sí. eh, va a empezar. Hemos estado hablando a ver cómo lo hacíamos y hemos decidido empezar desde lo local, desde lo que tenemos aquí bien próximo y de aquí irnos a lo global. Así que va a empezar Senda, que me han dicho que te llaman Senda. Sí. <ríe> pues va a empezar Senda hablando de lo local. Y puesto que estamos en Madrid, pues Madrid, zona cero. Gracias, Maite. Bueno, pues, eh, lo local, qué palabra. ¿Cuánto nos queda, no? Por recorrer. Eh, quizás eh, habría que pensar primero qué es lo local, ¿no? Pero bueno local podemos interpretar muchas cuestiones, ¿dónde ponemos los límites de lo local? En un principio eh, Madrid Zona Cero para el Cambio hemos considerado como local respecto al universo <ríe> Madrid, ¿no? <ríe> que, que para ser local es muy grande, ¿no? Pero bueno, es quizás por determinar y, y elegir un ámbito donde surge una problemática que yo creo que la mayoría de nosotros la tenemos bien conocida, ¿no? Lo primero que habría que analizar es cómo encajar una, un territorio de apenas 8.000 kilómetros cuadrados, que puede sonar mucho, pero en el que vivimos nada más y nada menos que 7 millones de personas a un ritmo de consumo pues de, de, de, de sociedad occidental, de la que llaman de... ...de las avanzadas, de las que bueno, pues derrochamos todo lo que podemos y más... ¿no? ...y que prácticamente hoy en día, esta, si, si empezamos a hacer cálculos... ...pues no nos salen las cuentas, en un territorio de 8.000 kilómetros cuadrados es imposible... Que 7, ...que 7 millones de personas perdón, eh, puedan vivir sin causar daños a terceros... ...que es lo que estamos haciendo prácticamente Madrid. Es decir, este modelo, el actual, el que tenemos en Madrid, pues no se sostiene, ni se sostiene ahora, ni se va a sostener en los próximos años. y Por lo tanto, aquí lo que nosotros nos planteamos es, a partir de todos esos daños que estamos causando, no solamente en el territorio propio de la Comunidad de Madrid, sino que se extiende por todos los territorios aledaños, incluso más allá de eh, los daños de nuestro modelo aquí en Madrid se pueden observar directamente en cualquier rincón del planeta. Es un tema que hablaba con Maite y por eso también vamos a escuchar muy atentamente lo que Maite nos va a contar. En ese sentido analizamos la cuestión en los dos términos fundamentales. Cómo trabajar paralelamente la resolución de los problemas a pequeña escala y a la vez integrándolos en una escala global. Esa era un poco la clave, ¿no? Eh, Madrid Zona Cero para el Cambio propone eso, interactuar en las dos escalas de forma paralela, trabajar conjuntamente los problemas en los dos ámbitos. Y para eso, nosotros primero tuvimos que hacer un análisis de cuál era la situación ambiental en Madrid. No nos vamos a extender porque tenemos poco tiempo para enumerar el larguísimo listado de problemas ambientales que tenemos en la Comunidad de Madrid porque son infinitos, ¿no? De, pero lo que sí que podíamos analizar mínimamente es por qué tenemos ese problema o esa sucesión infinita de problemas en la Comunidad de Madrid. Y básicamente porque Madrid está basada en un modelo de desarrollo económico que es depredador de recursos, depredador de recursos. No solamente necesita los propios recursos que hay en Madrid, sino que necesitamos también los recursos de alrededor cuando llegan nuestros queridos políticos y nos hablan de esa España vaciada vacía eh, con todos los etiquetas que nosotros ya conocemos, Madrid es la causante número uno de que eso suceda Madrid es la causante número uno, os pongo un ejemplo si no invertimos recursos en sacar adelante poblaciones pequeñas en territorios aledaños a Madrid, como puede ser Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, etc. Y aquí lo único que proponemos son grandes proyectos, como ampliaciones de aeropuerto de Barajas, desarrollos urbanísticos en los que van a vivir 300.000 personas, infraestructura de primer nivel. Pues hombre, lo lógico es que si allí no hay trabajo, y aquí hay trabajo, aunque esté basado en la propia destrucción de nuestros recursos, la gente que hay allí se venga aquí. Básicamente, por mucho que luego ellos quieran decir que ellos quieren hacer algo allí, si allí no hay nada que hacer, porque la oferta está aquí. Entonces, a partir de ese grandísimo desequilibrio que se genera, que concentramos toda, toda la actividad económica, productiva, infraestructuras, proyectos, inversiones, todo en el mismo punto geográfico en el que nos encontramos pues automáticamente lo que hacemos es despoblar. ¿Qué podemos hacer? Ver qué puedes hacer en tu ciudad. ¿Quieres cambiar a nivel internacional? Hazte protector de la tierra. Mira a ver cómo... Insiste, ¿no? En que necesitamos esta ley de cocidio, necesitamos criminalizar, necesitamos poner esta barrera ética y jurídica. Y entre todos y todas, cambiaremos el mundo. Y hay esperanza, porque parece que no, pero somos muchos más personas de lo que parecemos muchas más, y no aquí en Madrid, que ya las hay, y no aquí en España, que ya las hay, o en Europa. Es que hay estamos en todo el mundo. Pero que se nos oiga, que nos pongamos en marcha. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? <risa> <risa> eh, yo creo que Maite, básicamente, lo que nos está diciendo es que todos tenemos capacidad para transformar eso que no queremos y que lo podemos hacer desde ámbitos amplios y a nivel global como trabajando en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra calle. Nosotros hemos descubierto que los procesos de participación ciudadana consensuados a nivel político y a nivel con otras organizaciones son muy eficientes también. Hemos puesto en marcha también en Corlada, por ejemplo, un proyecto muy bonito y es el de transformar un barrio como es Ciudad 70 a través de la participación ciudadana creando una opinión directa de la ciudadanía en cómo quiere que se haga esa transformación de, las, de, de la vía pública del espacio público con esos pequeños eh, procesos de participación y de opinión pública podemos ir transformando poco a poco la estructura, la malla territorial en la que vivimos y por lo tanto lo que básicamente aquí venimos a, a contar es que no solamente tenemos que delegar nuestro, eh, nuestra confianza en el voto, en ese voto que nos han dicho que eso es la democracia. No, no, no, no, eso no es la democracia, eso simplemente es, es solamente una pequeña opción. La verdadera democracia es que nosotros como ciudadanos, como ciudadanos podamos trabajar directamente en lo que queremos, dentro del lugar donde vivimos y donde respiramos y donde comemos y donde bebemos agua. Eso es lo fundamental. Y tenemos esa oportunidad, lo podemos hacer, lo podemos hacer y a partir de aquí, eh, pues buscar todas las herramientas que hay, que siempre las hay, hay un colectivo, hay una asociación, hay alguien que está dispuesto a mover eso en cada uno de los lugares donde residimos y eso es lo que tenemos que hacer y también hay voces a través de medios de comunicación que lo favorecen, que lo difunden y que hacen posible que otras personas se enteren de que eso funciona. entonces yo creo que esa cadena, esa, esa línea amplia de, de colaboración y de cooperación, la podemos ir estableciendo en la medida de que queramos aportar cada uno de nosotros ese pequeño granito de arena, que es muy útil. A veces ese pequeño gesto, ese pequeño tiempo que hemos dedicado, puede cambiar hasta la estructura de nuestro propio barrio, a nuestro gusto, al verdadero gusto de los que vivimos en él, y no a través de otras opciones terceras, que son los que van decidiendo, cuidado, y en esto no quería meterme, pero lo lanzo también un poco. Cuidado con las tecnologías y el manejo de las tecnologías, ¿vale? Porque unas tecnologías manejadas por gente que no somos nosotros, los vecinos, los ciudadanos y tal, eh, al final influye en nuestra capacidad de decisión. Es decir, son ellos los que van poco a poco dirigiendo nuestras necesidades y cómo queremos que sea también ese barrio. Por lo tanto, es eh, fundamental participar, no tener miedo a la participación ciudadana. No tener miedo a, par, a, a formar parte de Stop Ecocidio o ir incrementando el, el, la colaboración en Madrid-Zona Cero para el Cambio, que... Básicamente, lo que se trata es de pensar cómo queremos que sea ese Madrid que verdaderamente queremos vivir, que creo que no se parece en nada al que actualmente tenemos. Y bueno, y básicamente, eh, yo no sé si queréis que demos paso un poco a un debate, no sé cuánto tenemos, Úrsula. Vale, pues un pequeño debate en el que podáis exponer un poco también vuestro punto de vista, ¿no? respecto a lo que aquí se plantea. A 15 minutos Hola, ¿qué tal? Eh, soy Julián de Radio Jabato. He apuntado varias cositas otras lanzo, las comento así un poco de golpe para que me contestéis eh, lo que consideráis ¿vale? eh, Estamos hablando, bueno, eh, siempre muchos de nuestros programas hemos hablado el, del terrorismo ecológico o, o el terrorismo climático, el ecocidio, como decías eh, que estaría muy bien implementarlo con subirlo penas y, y hacerlo eh, pues, legalmente una figura penal. Estaría muy bien. Pero eh, como primera de las preguntas sería, eh, ¿qué esperamos eh, en caso de que se creara esta figura penal si ya las leyes y las normativas que hay actualmente no se cumplen? O sea, eso hoy actualmente no se está cumpliendo. Hay castigos, hay multas y eh, no se está cumpliendo. Con ¿no? lo cual, el aumentar el código penal hacia, hacia esta figura, pues, ¿realmente servirá para algo? Primera pregunta. Eh, yo, yo te pido que, que, sí. que, que sea una a una porque así... Vale, esa sería la, la primera pregunta. Eh, vale. Eh, claro, esto es una cosa que nos pasa muchísimo que nos dicen si nos dicen esto en España, imaginaros en América Latina ¿no? ¿qué es lo que ocurre? que precisamente se necesita que sea una ley internacional para saltarse ese nivel ¿Eh? que eh, cuando, cuando se produce un ecocidio los ecocidios normalmente son transnacionales por esto de que está todo que no tiene fronteras si nosotros contaminamos el río, el río Tajo cuando llegue a Lisboa Va a estar contaminado y la contaminación no la no ha provocado Portugal. Y ¿no? si se produce un ecocidio y se, se muere el ecosistema del río Tajo, eh, les llegaría las consecuencias a Portugal. Entonces necesitamos que sea un crimen internacional. Pero además es que, ¿qué ocurre cuando la legislación, los tribunales nacionales no funcionan? Para eso sirven los tribunales internacionales. Ahí es cuando se pondría en marcha el, la, la Corte Penal Internacional. Cuando el sistema de, del país no funciona para juzgar ese crimen que se ha cometido. Entonces, el, el carácter más importante de esta ley es preventivo. Ya he dicho, lo que lo ideal es que no se produzcan ecocidios. Lo ideal es que, como se ha producido, cuando se establezca esta barrera jurídica, los directores ejecutivos de, de empresas digan voy a le propongan eh, a empezar una actividad que puede tener consecuencias de ecocidio. Y que el director de la empresa diga ah no yo no me meto en esto porque si hay un problema si se produce un ecocidio van a venir a por mí entonces tiene un carácter preventivo no queremos que se produzcan ecocidios y luego además tiene un componente ético muy muy fuerte no es la solución para todos los problemas que tenemos pero sí que es una, una herramienta una cosa que falta y que hay que poner en el sistema porque no está entonces si en el momento en que tengamos la responsabilidad penal, estamos hablando de que no solo vas a la cárcel, sino que éticamente se ha pasado a otro nivel. Es que ahora mismo la destrucción de la naturaleza tampoco se mira tan mal, se mira como algo lejano, tenemos que cambiar eso. Y eso, trae, eso es lo que trae un crimen internacional, ¿no? el que se cambia también ese concepto. Entonces se salvan las, las corrupteras nacionales, se va a una esfera internacional, se cambia el paradigma éticamente y además se convierte en un problema global y ya no de un, de un solo sitio. ¿no? Eh, para no hacerme buena ¿no? <risa> Eh, bueno, la, la globalización, como estábamos comentando, está haciendo también que los eh, métodos contaminantes de producción de, digámoslo el primer mundo, como puede ser este, se, no se estén eliminando ni cambiando, simplemente se están trasladando a otras partes del mundo, tal vez así, con el tema de la internacionalización de, de una ley y tal, se consiga que eso cambie también, no simplemente fabricar los coches contaminantes en Europa, para que se hagan en África o en la India o en.. La... O en otro lado, ¿no? eh, para terminar, eh, la falta de información y comunicación que está habiendo, ese control de los medios de comunicación hacia dirigir la opinión pública, dirigir el objetivo y las miradas de la opinión pública hacia un punto, ¿no? por ejemplo, o eh, comentábamos ¿no? lo de hacerte socio de una asociación, o ser partícipe, ser activista todo eso lo estamos dejando en, en los likes, en las redes sociales ya no hay manifestaciones ya no hay el levantarse y el ir a la, a la plaza mayor a, a levantarse y gritar no eso ya no está, no está pasando o pasa muy poco ¿verdad? comentábamos la participación por ejemplo en los actos por ejemplo, de Ciudad 70 que habíais comentado verdad nosotros somos de aquella zona y lo conocemos muy bien y hemos visto que pese a que sea un proyecto o hay otros proyectos, me refiero a este pero englobo todos los proyectos a nivel, llamémoslo nacional incluso internacional, en lo cual se dice que es participativo, al final es una muy pequeña parte de la población o del barrio al final son los eh, no quiero decir los cuatro amigos o los diez amigos o los diez socios de una asociación de vecinos, los que participan en esto, ya que no hay una comunicación suficiente, no hay una compenetración entre todos eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se espera? ¿Cómo podemos potenciar esa participación real? ¿Hay culpa por parte de las entidades, el ayuntamiento? Sí, yo creo que, eh, como todos los procesos, se inician un poco eh, con pequeños grupos. Y es verdad que lo que acabas de comentar no ha llegado a la totalidad de, de la población de ese barrio, que son 10.000 personas de esas 10.000 personas habrán participado directamente en el diseño de ese nuevo proceso de, de reurbanización del barrio, pues a lo mejor 30 o 40. Pero es que suele pasar también, suele pasar. O sea, incluso poniendo todos los medios de información y de comunicación a disposición de la ciudadanía, a lo mejor es que hay gente que no le importa. Vamos a ver, no le importa, no sé cómo decirlo, de... Que va a querer delegar también, no le importa que sean esos 30 o 40, ¿vale? Que a lo mejor está delegando también en aquellos. O sea, yo entiendo que no todo el mundo tiene um, la capacidad de poder opinar de forma directa en cómo, porque a lo mejor no ni lo tiene claro. Entonces nosotros también tenemos que mostrar cuáles son los aspectos positivos y negativos de tener un modelo o tener otro. O sea, que es que también hay una parte de educación y de cambio cultural, o sea, si nosotros creemos que tenemos eh, un modelo que es más eficiente, más eh, solidario, más justo, más eh, eh, ambientalmente sostenible, etcétera, etcétera, vayamos a mostrarlo a la ciudadanía y a partir de ahí la ciudadanía puede participar, no, es que no todo el mundo tiene conocimiento de eso. probablemente porque esas personas están siendo influenciadas por otros medios informativos, otros medios de comunicación, evidentemente, ¿vale? Que les tienen entretenidos o les tienen eh, pensando que el modelo es el de tener el coche aparcado en la puerta de casa, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero nosotros tenemos que hacer también ese trabajo, o sea, no podemos decir, no, es que no participa nada más que lo mismo de siempre. Bueno, pues ya tenemos un problema y ya tenemos un trabajo pendiente. Extender estas capacidades al resto de la población o a las que pudiera acceder a ello. No necesariamente tiene que ser el 100%, pero si hemos pasado de una representación de un 2%, a ver si la podemos ampliar al 20%. Yo qué sé, ya es un avance. Pero fijaros, hemos pasado del 0 al 2. Ahora el próximo objetivo, del 2 al 20%. Y del próximo a lo mejor sería del 20 al 60, y así poco a poco. Pero no podemos pretender del primer momento, del cero pasar al 100, porque eso es imposible. No hay ahora mismo capacidad para ello. Entonces hay que ir haciéndolo aunque sea poco a poco. Ahora el próximo objetivo sería mayor participación. Pero eso necesitamos también más gente. El problema que tenemos también muchas veces es que todos no podemos estar en todos los sitios a la vez. Tenemos que repartirnos, necesitamos más gente. Más gente, más personas Es que somos pocos, de verdad Somos pocos y no podemos estar en todos los sitios Entonces ahí tenemos que trabajar También esa cuestión Cómo ilusionar a la gente Y cómo hacer ver Que esto es, esto es positivo Es tan positivo y tan, y tan disfrutable Como un partido de fútbol Como una película La mejor película del mundo ¿no? Como ir al parque de atracciones O sea, hay que intentar Ver cómo se hace eso y ahí yo creo que todavía no lo tenemos claro, o sea, lo digo porque también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, ¿eh? o sea, no todo tiene que ir hacia afuera, sino también nosotros tenemos que generar nuestra autocrítica para mejorar, para mejorar ese aspecto. Es que vivimos en un sistema muy complicado que nos ha quitado el poder que tenemos cada uno de nosotros, ya he dicho antes que cada uno de nosotros tenemos un gran poder, pero el sistema se empeña en decirnos de que nosotros no vamos a cambiar nada cuando, eh, a mí me, me lo han dicho muchas veces, no, pues Maite, porque hagas tú esto, pues no va a cambiar nada, porque nadie más lo hace, digo, claro, pero tú lo haces, quiero decir, si yo lo hago y tú lo haces, y tú lo haces, y tú lo haces, cambiará, pero si te quedas ahí diciendo porque tú lo hagas no va a cambiar nada, pues nada va a cambiar, entonces... Nos, tenemos que quitar de la cabeza el que no tenemos poder porque lo tenemos. Tenemos y mucho. ¿eh? Y además eh, tenemos que hacerlo como con ilusión. Es como cuando empezó la gente del Mar Menor con lo de la, la ILP. Fijaros que había que conseguir 500.000 firmas en tiempos de pandemia pandemia, que te acercabas con la hoja con la mascarilla, con el gel con el bolígrafo, ibas ahí y a veces te miraban con una cara de pánico como si fueras a sacar un cuchillo ¿eh? porque estabas diciendo que firmaran un papel que no iba a servir para nada, que no iban a conseguir ¿sabéis cuántas firmas se llegaron a conseguir? casi 700.000 porque se dice 640.000 pero no, no, seguían llegando cajas y cajas de firmas a la Universidad de Murcia más de 700.000 firmas en tiempos de pandemia ¿por qué? porque de repente la gente vio la luz la gente vio que había algo que merecía la pena defender y que se estaban uniendo las personas y esto es un ejemplo multiplicador si vosotros queréis cambiar un, un, un barrio si queréis transformar el barrio donde vivís, pues a lo mejor os juntáis tres y a lo mejor durante un año sois tres ¿y qué? Ya vendrán los demás, pero os ponéis a hacer cosas y cuando los demás vean que las cosas que estáis haciendo son buenas, dicen, oye, pues, oye, qué buena idea, ¿no? Lo de eso de poner, qué sé, flores en el, en el balcón, flores y lechugas, porque no solamente de flores vive el, el humano, quiero decir, si, si ves que, que, que hay gente que empieza a hacer cambios y que, oye, que está cambiando el barrio, ¿no? La gente empezará a sumarse. Pero hay que poner ilusión en que sí que se puede cambiar y en que las, las cosas estas pequeñas hacen un mundo. Y que si tú ves a tu vecino tanto, o sea, el bla, bla, bla, sí que no sirve de nada. Eso ya os lo digo. Y aquí nos han acostumbrado a obedecer. Yo he vivido este verano y ya con eso acabo, que mi compañera no hace más que decirme que me calle. Este verano yo viví un incendio en la zona donde vivo. Es una de las cosas más tristes que he vivido en años. Porque vivo en un sitio precioso, en unos valles de montaña, en un sitio privilegiado. Y se veían acercar las, las llamas y yo, la noche que empezó el incendio, eh, había un vecino que estaba de fiesta con otros vecinos. Y era la actor de la mañana las llamas se estaban acercando desde la montaña de enfrente y yo me fui, a, yo estaba poniendo a ver de dónde viene el fuego, a ver qué pasa ¿no? y esta gente seguía de fiesta y ya dije ya me, me paré y digo, digo pero vosotros sabéis que hay un incendio porque no me podía creer que estuvieran emborrachándose y riéndose teniendo las llamas acercándose al pueblo ¿sabéis lo que me dijeron? la culpa es del gobierno menos mal que soy pacifista porque si no me había liado afetadas. Pero quiero decir este sistema nos ha acostumbrado a que el sistema va a ser, el sistema que nos crea los problemas va a ser el que nos los resuelva esto no es así somos nosotros los que tenemos que ponernos en marcha y tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que decir no podemos esperarnos a que digan no, eso es protección civil o eso tiene que ser el ayuntamiento o eso tiene que ser... no, no, no, no, no si tú crees que tienes que hacer algo ponte y hazlo y si además tienes la suerte de que te encuentras a más gente que opina como tú ya no vas a estar tú solo y eso, esa cuestión de ponerse y hacer eso es lo que arrastra a muchos más y cambia el mundo cuando Polly Higgins empezó a hablar de la ley de ecocidio, todo el mundo se reía de ella os digo, todo el mundo se reía de ella le, le llegaron a decir una ley penal para, para proteger a la tierra ¿de qué estás hablando? ¿Eh? en muy pocos años somos, somos ya muchos miles de personas que estamos ahí se habla era una palabra que no se conocía que nadie utilizaba y en dos años todo el mundo habla de cocidio pues esto lo activó una mujer una mujer entonces, en eso digo que tenemos que tener fe y que se pueden cambiar las cosas, que nunca es tarde para cambiar las cosas. Nunca es tarde para decir a un vecino que ha estado riéndose de ti y que no ha hecho nada y que decía, Ay, mira este, y que de repente llega un día y dice, oye, ¿sabes lo que te digo? Que es que creo que tienes razón y me voy a poner a ayudarte. No le vas a decir a esa persona, tú eres un capullo, que has estado riéndote de mí. No, bienvenido sea aquí se trata de sembrar vamos a sembrar ¿cuándo van a salir estas semillas? pues nadie lo sabe y habrá muchas que no salgan pues esta es la vida tú siembras y no salen todas las semillas pero habrá muchas que salgan y cuando salgan formamos un bosque y en eso estamos y lo tenemos que hacer en Madrid ya digo, en todos los sitios donde vivamos tenemos que ponernos a ello y se cambia, se cambia el mundo no esta frase tan famosa que hizo ...tan famosa Eduardo Galeano... ...que yo he leído que es una cosa de una tribu africana... ...pero hay otros que dicen que se lo inventó Galeano... ...da igual... ...la frase es buenísima, ¿no?... ...esto de que eh, gente pequeña en lugares pequeños... ...haciendo pequeñas cosas cambian el mundo... ...es que es verdad... ...pero no es suficiente... ...eso también nos lo digo... ...necesitamos cambiar las cosas a nivel global... ...necesitamos esta ley... ...que criminalice el ecocidio... ...que criminalice la destrucción de la naturaleza... ...si tenemos la ley pero no tenemos lo otro... El cambio de conciencia tampoco vamos a ir a ningún lado. Aquí vamos todos de la mano, con todo, con lo, lo, con lo local y con lo global, porque no es incompatible. Estamos todos juntos en el mismo barco. A ver si conseguimos que no naufrague el barco, aunque esté zozobrando. <risa>